Hola, hola, hola. Hola chiquis, ¿cómo están? Bueno, miren, les quiero decir algo importante. Voy a empezar una serie de videos enseñando sobre animación. Van a ser conceptos básicos, esenciales, con la propuesta de que ustedes puedan crear el tipo de animación que crean. Para eso, vamos a empezar con lo esencial, que es desde el dibujo hasta la parte de la tecnología de la computadora. ¿sí? Lo principal es entender los conceptos y después vamos a pasar con toda la tecnología que podemos usar. Le voy a indicar los programas, le voy a indicar las herramientas, le voy a indicar, eh, bueno, cada cosita que, que le sirva. Así que para empezar, este es un video de introducción, les quiero decir que hay tres tipos, por lo menos desde mi perspectiva, de animación. Está la animación tradicional, la eh, animación a través de fotografías y después lo que sería a través de videos. Les digo cómo sería. La número uno es la animación tradicional, que en realidad animación no es... No es más que un simple truco de engañar al ojo con la simulación de un movimiento ¿sí? eh, no, hay mayor, no hay mayor truco, de hecho la animación existe hace ya mucho tiempo, más de 50 60 años eh, Con bueno, los dibujitos tradicionales, por ejemplo, de Disney, de las películas viejas, por ejemplo En el que es una secuencia de imágenes, de dibujo, un dibujo, otro dibujo, otro dibujo Y eso es lo que vamos a aprender a hacer Para eso primero vamos a dibujar en, o en una hoja, con lapicera o lápiz Vamos a hacer nuestra primera animación Después vamos a hacer lo mismo pero con fotos Y después con programas directamente de la compu le voy a mostrar rápidamente lo que tengo acá en la compu Ahí está Vamos a usar Krita en principio Y después vamos a usar otros programas más especializados ¿sí? Lo importante es entender el concepto del uso mira Acá pueden ver, tengo solamente 12, 12 imágenes, 12 fotos o 12 dibujitos que utilicé para crear simplemente esto: el movimiento de una supuesta pelota o un círculo que da vueltas. Si ¿sí? puede aumentar la velocidad o aumentar el tipo de cosas que quiero que haga, que rebote, que salte, o, o, o esto se puede convertir en un personaje que haga cierto movimiento. Pero bueno, como les voy a mostrar acá, ahí esto es una secuencia de pasos. Ven, paso 1, lo que está en negro es lo que está dibujado actualmente. En verde es hacia dónde va y en rojo es donde estuvo. Entonces esto lo que hace es simula un movimiento que la combinación de todos los dibujos lo único que hace es que nuestro ojo quede como engañado para que parezca realmente que se está moviendo cuando en realidad es una secuencia de imágenes y eso mismo es lo que es las películas los dibujitos y todo lo que podemos ver con nuestros ojos así que este es el crita en otro video tienen eh, cómo lo descargo es más les enseño cómo dibujar un un dibujito de Among Us y de hecho podríamos hasta animar ese dibujito de Among Us con este mismo programa. Vamos a empezar con este programa y después nos vamos a ir a otro que me parece mucho más lindo. Pero bueno, como les digo, es una seguidilla de videos en los cuales empezamos dibujando y nos vamos metiendo de a poquito en lo que es el uso bien de la tecnología. Como digo siempre, no podemos correr si no sabemos caminar. Así que bueno, nos vemos próximamente en los videos de animación que tengo ganas de de mostrarles. si les parece, eh, comenten, que, le, que creen, si, si creen que va a estar bueno o no, y si no, también, qué tipo de dibujo podemos hacer para animar, y me gustaría ver qué es lo que crean ustedes, este, con estos programas y con estas ideas, así que listo, hasta acá, le damos, inauguramos un, una nueva sección en el canal, nos vemos la próxima.